Como era antes, sino que es mucho más moderno, de mucho mejor calidad y mucho mejor terminaciones, con un funcionamiento mucho más suave. ¿sí? Fíjate que ahí tenemos el accionamiento del cerrojo, mucho más suave. Bueno, un renovado clásico de mucha, mucha potencia, como nos tienen acostumbrados los PCP de YARC, disponible en calibre 5,5 y, 5, eh, 5 ,5 y 6,35. Eh, bueno, viene con el alza y el guión el alza, como podemos ver acá se puede retirar para colocar una mira telescópica viene con el manómetro ahí debajo el manómetro que nos muestra la carga que tiene el almacén y bueno, las anillas portacorrea que trajo siempre un rifle de excelente calidad, de industria nacional con garantía, por supuesto de muy buena calidad, muy buena potencia, muy buena precisión a un precio realmente muy bueno bueno, como decimos siempre, por este producto pueden acercarse al local a verlo o eh, lo podemos enviar a cualquier parte del país, así que esperamos su consulta.